Ay, ay no manchen, o sea, o sea, ¿qué es esto? ¡Por Dios! Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente soy Yadira, están en mi canal y este video es para mostrarles básicamente lo que yo hago en las mañanas, mi rutina... De casi todos los días en la mañana. Eh, sé que me veo bastante despeinada, pero eh, pues justamente me acabo de levantar, entonces eh, voy a empezar el día, voy a mostrarles qué es lo que hago todos los días y pues bueno, vamos a, a comenzar, espero que pues les resulte interesante o pues no sé, entretenido, saber qué es lo que hago casi todos los días, desde que me levanto hasta que salgo a, pues a la calle a, a trabajar o, o a visitar a mi familia, porque yo, yo vivo sola, yo soy uh, independiente, entonces, este, pues nada, quiero mostrarles qué es lo que hago todos los días. Bueno, eh, yo lo que voy a hacer primero, voy a poner a calentar agua, porque me voy a poner una mascarilla, una, una mascarilla que es como pillow, de las que se levantan y nada más se quitan. Voy a ponerme una mascarilla, este, pero primero voy a poner como, como que mi cara en baño María. Bueno, <ríe> creo que eso no se dice como mi cara en baño María. Eh, voy a como como ponerme así como el vaporcito del agua caliente para que los poros se abran y según yo de esta manera los, las propiedades de la mascarilla tienen que, que penetrar mejor entonces eh, supuestamente esto tiene que ayudar a que la mascarilla funcione mejor bueno pues ya voy a... ya voy a hacer lo que les dije esta es la toalla esta es la toalla que que voy a usar para, como para cubrir mi cara cuando, pues cuando esté en el vapor y que de esa manera pues me cubra como, como toda la cabeza para que el vapor no se escape y pueda abrir mis poros Aquí es donde va a pasar todo Justamente aquí, no sé si lleguen a notar que le sale como el vaporcito y bueno amigos, eh, les voy a enseñar eh, algo que compré la otra vez. Eh, esta mascarilla es la primera vez que me compro como de estas mascarillas oscuras, que se supone que son como peel off. Y eh, bueno, me dicen que, eh, que estas mascarillas son como difíciles de quitar, o sea como que se pegan demasiado a la piel y que después son muy difíciles de quitar. Pues espero que eso no me pase, y si me pasa, pues no sé, supongo que me la voy a retirar con agua. Pero bueno, pues ustedes van a ver qué tal me funciona. También me compré unos maquillajes de la marca Bisu. Este se supone que es un iluminador, y este es un rubor color salmón. Entonces, eh, bueno, también voy a probarlos ya después que me maquille pero primero voy a probar la mascarilla ya que se supone que ya como que me puse mi cara como en baño maría eh, pues la verdad se supone que se tuvieron que haber abierto los poros no siento como mi cara como diferente o algo entonces pues espero que sí sirva de algo y bueno pues ustedes ya, pues ya estarán viendo como pues cómo me queda esta, esta mascarilla vamos a empezar Mask se supone que, eh, eh, ¿cómo se dice en español? Hidrata y que se supone que da luminosidad a la cara. ¿Creen que mi cara está opaca? Bueno, como sea, este, pues vamos a abrirla. Se supone que me la debo de poner de 15 a 25 minutos y que mínimo la debo de usar de dos a tres veces a la semana entonces eh, esta es la primera vez que la veo tal vez no vea como los resultados inmediatos, a lo mejor necesito como otras dos, tres aplicaciones pero bueno pues yo también ya les estaré contando qué tal me resulta entonces vamos a vamos a abrirla uh, guacala <ríe> no sé por qué me da asco como ver esto negro pero bueno, vamos a empezar <risas> Huele rico La verdad, no huele mal Creo que me estoy embarrando algo raro <risas> No manchen se ve muy raro creo que con esto será suficiente ok vamos a esperarnos los pues yo creo que unos 20 minutos va a estar bien este y pues ya estaremos viendo cuál es el resultado entonces eh, pues mientras seca esta mascarilla obviamente como no quiero perder tiempo voy a empezar como a hacer como, pues no sé, algunos quehaceres, voy a, voy a tener mi cama, voy a como barrer y cositas así. Bien, según yo desde este ángulo ustedes van a poder ver cómo hago mi quehacer. La verdad es que no tengo mi cuarto tan ordenado como, como ustedes esperarían. Espero que no se fijen en el desorden pero pues para esto es este vlog para pues para como que vean un poquito cómo arreglo mis cosas y eso y espero que me sigan acompañando <risa> ok um, como habrán visto ya terminé de pues de tender mi cama La verdad es que creo que esta mascarilla se está secando bastante bien O sea, de hecho siento que ya está casi toda seca Ya nada más como que faltan ciertas áreas Para que termine de secarse y pues ya pues la pueda como Jalar y quitármela Bueno mínimo la voy a cambiar de posición Creo que esa vista está mejor <risas> ¿Qué pedo? Ok, creo que ya pasó como el tiempo para quitarme la mascarilla. Hoy todavía está fresca de aquí. Ay. Y ya pasó el tiempo para que me pueda quitar la mascarilla. Ya pasaron unos 20 minutos. Entonces, pues voy a tratar de retirármela. Espero que sea tan sencillo como como se supone que debe de ser. Uh -oh. Me parece que esto no va a ser nada sencillo Pero vamos a ver que... no, sé. no sé si estas mascarillas me gustan o no Como que siento que estas peel of mask. No van a hacer tanto lo mío ay, ay, me duele Ay, la verdad como que sí me duele algo. Como que sí me duele un poquito al, al desprenderla. O sea, como que siento que estas mascarillas no, no me laten tanto. Ay... Ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay. O sea, no sé si es normal como que se desprenda por partes o qué pecs porque pues según yo tenía que salir la mascarilla toda junta, ¿no? Entonces, la neta no sé cómo no sé cómo pues qué o sea, sí, no sé. <risa> Ay. Ay, la verdad me duele, me duele cuando lo jalo. Ay. Ay chicos, la neta no les recomiendo esta mascarilla. Así como que hasta hasta como que me está sacando lagrimitas. De lo que me está doliendo, desprendérmela. O sea, la verdad no, no está padre. Ay. <risas> Ay, Pues miren, así se ve como desprendida No sé La verdad no me convenció esta máscara Y la verdad sí me duele cuando me la desprendo O sea, no... No está chida <risas> La verdad sí me duele cuando... La verdad sí me duele cuando me la desprendo O sea... O sea, no está padre. A ver, oh, de los. O sea, resulta que estuve hablando como loca porque no había encendido como la cámara. La neta siento que estas mascarillas no están chidas. Ay. Y como que me tengo que pellizcar mucho para quitármelas. Ay, ay, ay. ¡Ay, no, no me laten! ¡Ya me la quiero quitar y no puedo! La verdad, está haciendo un show quitarme esta mascarilla. O sea, la neta, no me la voy a volver a poner. Porque me está costando muchísimo trabajo quitármela. Me duele cuando quito los cachos. Entonces, esta mascarilla, por favor, no la usen te los recomiendo eh, voy a seguir intentando como usar más mascarillas pero esta, la neta no está padre o sea, no, no, no, no no. O sea, no no. me gustó, no me gustó para nada, neta chicos no les recomiendo para nada, para nada, para nada para nada, esta mascarilla o sea, me estoy tardando un montón en quitármela. O sea, para quitarme los pedazos que ya me quité, neta, me tardé un montón. Creo que ya llevo como una media hora tratando de quitármela y no me la puedo quitar. O sea, vean estas cosas. O sea, no manchen, qué horror. Lo que voy a hacer, ya como último recurso, me voy a poner crema. Una crema pues normal porque pienso que a lo mejor con la hidratación de la crema como que estas cositas que no salen, neta no salen pues se pueden como retirar mejor porque la crema es resbalosa entonces creo que sí se podría como retirar mejor porque si no, nada más me estoy pellizcando la cara chicos y la neta no sale, o sea, neta no se compren estas mascarillas o sea, no esta es la crema que voy a usar pues se la voy a poner O sea, no manchen ¡Qué oso! O sea, ¿qué es esto? O sea, no No, bueno, o sea ¡Qué horror! ¡Guácala! O sea, no manchen Por favor O sea, ¿qué es esto? Neta, qué pesadilla es esta mascarilla. O sea, no, no la usé jamás en la vida. Jamás, jamás, jamás. <risa> o sea, ¿quién se le ocurre hacer este tipo de mascarillas? Neta No sé qué voy a hacer, chicos. Ay, no. Ay, no. Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, entonces eh, acabo de volver de lavarme la cara, eh, la verdad es que los restos de la, de la mascarilla, o sea, como las esas cositas negras que me habían quedado, salieron rápido con el agua, o sea, nada más me puse tantita agua y luego, luego empezó a salir, se quitó fácil, pero aún así no recomiendo esta mascarilla porque se supone que eh, las peel-off deben ser como fáciles de retirar, y esta, la neta, no fue nada fácil de retirar, o sea, como que se retiraba, pero a cachos. O sea, no, en ningún momento como que pudo eh, agarrarse como bien la mascarilla y, y, y retirarse cachos grandes. Me la pasé como pellizcándome la cara como para sacar esas tiritas. Y al final pues me tuve que lavar la cara, entonces, este, pues viene saliendo yo creo que peor que una que solamente es como de una consistencia cremosa, nada más te lavas la cara y ya no. O sea, la neta no, no estuvo nada, nada, nada, nada, chida. Estuvo súper difícil de, de quitar. Este, y no. De hecho yo la puse en una bolsita para, o sea, según yo, como para reutilizarla. Pero la neta no la voy a volver a usar, <risa> entonces la voy a tirar, o sea, pues la verdad no, no me gusta desperdiciar las cosas, pero la voy a tirar porque la neta no, o sea, no, no está así súper súper fea, súper mal, súper todo, entonces pues no, no la voy a volver a usar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que se hayan al menos divertido un rato. Y voy a desayunar, voy a hacer unas cosas que tengo que hacer y después pues me voy a salir de mi casa, ¿ok? Bye.